Hola, bienvenidos. bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hola, hola. Hola. un en 그 타카오가 어디 있냐면 그 아라시야마. 저번에 그 우리가 기본 킴ono 입은 그 음. 영상에서 소개드린 그, 그 아라시야마보다 더 안쪽에 있는 조금 산에 음. 왔는데 음. 여기가 진짜 이쁘래요. <웃음> 내가 친구 있는데 대만 친구가 있는데 그 친구가 뭐 매년 가족들이랑 여기 단풍 보러 온다고 단풍 온다는 그냥 여기만 가면 된다 하니까 드디어 우리는 왔어. Wow chicos, vean este paisaje naranja y a Hayatito muy sorprendido sí, ay, so, so excited. Chicos, en la temporada de el momiji, que así le llaman los japoneses a estas hojitas cuando están cambiando de color El arbolito así le dicen también y momiji es una palabra antigua que significa eh, teñir de rojo entonces como las hojas se tiñen de rojo, los japoneses le llaman a todo esto Momiji y justo es ahorita en noviembre la temporada para verlo es mi época favorita del año en Japón, me parece preciosa y también lo que más recomiendo para visitar el país que siempre me andan preguntando que cuándo está bien venir y yo la verdad creo que el otoño es lo más bonito entonces es la primera vez que venimos a este lugar que nos recomendó la amiga de Hayato y estamos los dos muy emocionados Wow, acabamos de descubrir un pequeño restaurante que vende tempura de momiji, de las hojitas, o sea, son hojitas fritas Yo creo que solamente tienen forma de las hojitas ¿Es momiji? Sí, es momiji ¿Es momiji? un Ah, 1 año? ¿no? Las escaleras son infinitas. No pigo polso Oye, sí, los viejitos me sorprende tienen una energía. Yo de señora grande quiero ser así, tener toda esa energía de las señoras japonesas. Qué bárbaras. con Sí, sí, sí es cierto, wow. ¡Ay! Taniyata. Elegí el peor día Hoy me llegó el periodo Estoy Con una condición baja Y hace calor, no ocupo chamarra Sí, ¡맞아요! Hoy es Un duro No duro! Ya terminaron las escaleras Y esto es lo que vemos Ahora sigue caminar ah, <laughs> ¡Qué bonito! Y cuando pensábamos que ya no hay escaleras, ton ton ton ton ton, ton. más escaleras. Ay, Chiro, estoy cansada. Porque vine cuando estoy en mi periodo. <risa> Chicos, y por fin entramos al templo. Vean qué bonito. Vale la pena la caminada. Y aquí vemos arbolitos. Qué lindo. Chicos, nosotros, ay, qué felicidad, llegamos al templo, el templo, sí, hay más escaleras. Quedan, en, quedan, en, quedan. En, quedan. En, quedan. Please, escalator. <susurra> Llegamos al templo, por fin, ahora sí. No muy, no muy, no muy, paisaje qué divino. Mm. Wow. It's so beautiful. Wow, it's so beautiful. Yeah. Wow. Mommy's carpet. <laughs> it's free. <laughs> it's free. <laughs> it's free. Yes, I want to do that too. Okay. あき el vamos a ir ahorita a uno de los restaurantes que están aquí porque hay varios restaurantes y yo quiero comer dango. miren qué bonito está el restaurante es que no puedo ir, no está. está divino Oigan, ¿y se acuerdan de las hojitas fritas en tempura que vimos en la entrada? Vamos a comprar este paquetito y les quiero enseñar que aquí en Japón así pagas. Solamente metes ahí los 100 yens y te las llevas. ¡Wow! gracias! ¡Arigatou gozaimasu! Y vean estas mesitas japonesas tan adorables Yo me quiero sentar aquí Miren este es el dango eh, La comida japonesa que les venía diciendo hace ratito Son pasteles de arroz cubiertos de una salsa de soya con azúcar Y sabe delicioso y los vamos a acompañar de té Ja, ja, ja. Mm. Ah, de, de, de Momiji. Momiji. más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué Beetle. It's interesting. el flavor es interesante. Yeah. Te de frijoles, Llévele, lleve. ¿Congan, congan, tingo? Sí, sí. tingo? <thighs>. Okay. <Georgetown> <width> twitch twitch well, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Sí. no, <laughs> <laughs> <laughs> Mm. ¿Qué mm. es eso? hay es es es es es Oigan chicos, si muchos de ustedes nos estuvieron preguntando en el video donde fuimos a visitar la familia de Hayato que es porque vivimos en Kioto y no en Nagoya, la ciudad natal de Hayato y la verdad es que cuando decidimos mudarnos a Japón eh, Hayato a mí me dijo que dónde quería vivir y yo le dije que quería vivir en Kioto porque me parece una ciudad muy bonita con muchísimo que ver, mucho que ofrecer mucho que les puedo grabar también a ustedes y mostrarles aquí en el canal de Pareja y en mi canal entonces me pareció una ciudad como que súper rica en cultura japonesa y muy muy bonita y donde podía aprovechar para grabarles a ustedes muchas cosas lindas. Así que por eso elegí vivir aquí y Hayato pues no sé qué les vaya a contar él. Ay, qué bueno. Un mióngogateo. Sí, chinchá. Taka Mairo, Un mióngogateo. Véjenme, mióng. 일 년에 한 번이나 두 번씩 교토 여행을 했었고 뭔가 그때도 이제 뭐 아무나 쿄토에서 살아보고 싶다 아 여기서 살면 너무 좋을 것 같다 뭔가 그런 생각은 계속 있었던 것 같아 친구도 있었고 여기에 <웃음> 그리고 근데 그냥 <웃음> 한국에 갔죠 한국 좋아했으니까 <웃음> 아직도 좋아지만 <웃음> 한국에 갔는데 그 다음에 일본에 돌아올 때는 일단 나고야에는 안 가고 싶었어요 부모님이랑 조금 떨어져서 살아보고 싶었고 그리고 음 뭐라고 하면 되나 선택은 많이 있었지 일본 어디든 갈수 있었잖아요 사실 내가 만약에 일본에서 뭘 해야 된다 학교에 아직이 다 아니면 어디 회사에 들어가야 된다 하면 그 지역은 이제 거기에 가야 된다 이렇게 되는데 우리는 진짜 선택할 수 있잖아요. 갈수 있었으면 그냥 오키나와, 오키나와고 가이도 뭔가 진짜 갈수 있었... 있었어. 씨씨씨 씨. 근데 우리가 교토 선택한 이유는 진짜 살아보고 싶었고 너무 이쁜 곳 알고 있었고 그리고 교토가 우리한테는 잘 어울릴 것 같다는 생각이 뭔가 있었어요. 뭔지 모르겠지만 그리고 우리한테 진짜 잘 어울려. <웃음> 진짜. 그래서 <웃음> 뭔가 타니야 유튜브 활동을 하기 위해 우리가 도쿄에 가는 게또 좋지 않을까 그런 생각도 했었는데 <웃음> 그 유, 유튜브 스튜디오도 있다고 하잖아. <웃음> 그리고 거기엔 아무래도 도쿄는 일본의 수도이긴 하니까 음. 그래서 영어도 수 영어도 적금 쓸수 있고 좀 편하게 살수 있지 않을까 했는데 우리는 이제 한국에서 서울에서 살아봤고 엄청 많이 큰 차이는 없는 것 같다 싶고 그리고 조금 음. 또 편하게 이제 살고 싶었다 음흠. 그런. 마음이 더 컸던 것 같아. 네, 대체. 그렇지. 네. Uh -huh. 그래서 그 다음에 영어 괜찮고 외국인들도 편하게 살수 있을 것 같고 그런 생각을 했을 때딱 교토가 나온 것 같아. 그렇지. 교토 대好きです. 가와라케 뛰어. 가와라케 이게 가와라라고 하는데 우리는 이게 야크 지금 하는데 그 야크라는 게그 나쁜 것들 mm -hmm. 나쁜 것들을 여기서 플리스틱 같이 이렇게 버려서 uh -huh. 이런 것들을 다 없어지는 거야. Oh, 오케이 재밌어. 이게 그리고 <웃음> 결국에는 이런 산가 uh -huh. 된다요. 된다고. 아 오케이 오케이 오케이. 그래서 문제없어요 오케이. Okay. 그리고 던질 때 위쪽에서 하면 안 된대. 약간 uh -huh. 위쪽에. 오케이 오케이 오케이 오케이 오케이. Let's try. Yes, please give me one. Okay. Thank you. 오. Let's try. Hi. Whoa! 멋지소. Whoa. 아 너무 잘했는데 다니야. 잘할 수 있을까 다니야. Hola. ¿De Okay. One, One, two, three. Wow, eh. Dania. <laughs> <laughs> Dania, This is my last try. Okay. Okay. Okay, okay. Oh, oh, 괜찮았어, 괜찮았어. Año. Adiós. Adiós. que adorable la pareja de viejitos así vamos a hacer Hayato y yo me va a tomar fotos bonitas cuando vayamos a visitar lugares lindos ah, Qué bonitos! Oh. Sí, Uri mire! <risa> Sayonara Takao awesome. Sayonara Otom. Sayonara momichi. <risa> Sayonara <risa> Sayonara Sayonara <risa>